Besame mucho, Como si fuera esta noche la última vez. Besame, besame mucho. Quererte muy cerca, llevarte en mis brazos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Besame, besame. la última vez. Besame, besame mucho. Que tengo miedo a perder.